Bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal Si es tu primera vez por este canal Yo soy Jesseli Salazar, una venezolana viviendo en Austria, Viena Y hoy estoy muy feliz porque por fin les voy a contar mi experiencia personal Buscando apartamentos y vivienda acá en Austria, Viena Les voy a dar mis tips y les voy a contar un poco cómo funciona este sistema acá Porque ustedes me preguntan mucho cómo contratar un o sea, tener un alquiler, un, tener un contrato desde sus países así que bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar porque este video creo que va a estar bastante largo pero es importante, así que comencemos Bueno mis amores, lo primero que voy a hablarles de la parte de habitaciones y luego de la parte de alquilar apartamentos completos Muchos estudiantes que vienen acá a alquilar habitaciones como tal eh, lo que deben hacer es meterse en una página que se llama VEGESIMA eh, BONUM IN DIN, esa es la que yo les recomiendo, eh, en Facebook y ahí ver las publicaciones que las personas van haciendo diariamente, normalmente si usted lo que va a alquilar es una habitación, no un apartamento, eh, chicos que ya viven en apartamentos solos y que tienen habitaciones libres entonces publican en esa página que tienen una habitación disponible, tú lo que debes hacer es contactar a esa persona depende de lo que la persona escriba, por ejemplo puede decir interesados envíenme un email, entonces envíenle un email a la persona interesados envíenme un mensaje al privado de facebook, le envías un DM a la persona eh, depende de lo que ponga la persona, interesados tal cosa, entonces hagan lo que la persona les diga porque eso aunque nadie te lo dice, ese es el primer filtro si yo voy a alquilar un apartamento y digo, interesados envíenme un email a este email y me empiezan a contactar al Facebook, ya yo sé que esas personas tal vez no es lo que quiero contratar porque no prestan atención a lo que yo les digo y para convivir va a ser la misma situación porque yo claramente dije que enviaron un email y créanme que aquí la gente es bastante, bastante específica con lo que quiere y dice entonces esa es una recomendación, lean bien lo que piden y escriban de acuerdo a eso otra cosa en cuanto a los alquileres, eh, tanto de apartamento como de habitación, que tienen que tener en cuenta es eh, el tema de cuánto cuesta plus los gastos mensuales. Esto en nuestros países no lo tomamos muy en cuenta porque de verdad que es bastante más barato, pero acá eh, los gastos de gas, electricidad y todo eso es bastante elevado. O Entonces sea, Yo les sugiero que pregunten si alguien dice esta habitación 40 metros cuadrados cuesta 450 euros. Ok, estoy interesado en el apartamento, pero cuéntame, ¿cuánto suelen gastar mensualmente, eh, trimestralmente por el gas? Y ahí te haces una idea y repartes eh, ese gasto entre los tres meses y, eh, bueno, ya le sumas a tu gasto mensual fijo del apartamento o de la habitación. Eh, por ejemplo... Eh, el internet es otro gasto que los apartamentos y, y habitaciones tienen entonces también tienes que preguntar eso para sumárselo normalmente los gastos son eso el alquiler plus el gas y electricidad todo eso plus el internet entonces a veces te cobran todo de una vez o dicen eh, el plan básico por decirlo así eh, 400 euros más gastos extra, entonces ya usted tiene que preguntar esas cosas porque si no el alquiler te va a salir unos 500, 600 euros o sea, Ese es otro dato que les doy eh, Por favor escriban siempre en inglés o en alemán Estamos hablando del tema de las habitaciones, después hablar los apartamentos para hacer más profundo ese tema de Los apartamentos que es otro mundo Escriban en ambos siempre en alemán si es posible y si no saben alemán en inglés Nada de español porque la gente... Imagínense que ustedes estén en Venezuela, en sus países y les escriban en alemán. En otro idioma no, es el idioma local, que es alemán, máximo, máximo inglés o en el idioma que la persona hizo su publicación. Otra cosa que les quiero decir es que, por favor, también les recomiendo que si ustedes van a tener una entrevista virtual con esta persona con la que van a vivir, eh, se vistan adecuadamente, se preparen para esta entrevista porque recuerden que nosotros no tenemos cómo mostrar lo mejor de nosotros siempre por videos, eh, porque a veces tu entorno hay mucho ruido, porque a veces ese día te paraste con ojeras. Hay detallitos que obviamente para que alguien tome la decisión de vivir con otra persona va a estar detallado. Entonces les sugiero que se arreglen ese día la entrevista. Si están en su país y si van a hacer la entrevista virtual, ¿no? Y si van a hacerla, están aquí, van a hacer... Eh, la visita del lugar personalmente entonces se vistan con la mejor ropa que tengan ese día eh, y vayan a su entrevista practiquen las cosas básicas del idioma vean si la persona es abierta al tema de los, eh, las personas internacionales hay personas que solo quieren vivir con austriacos o dependiendo, latinos si quieren vivir solo con austriaco, austriaco solo con austriaco eh, joven solo con joven, o un joven con, con un adulto, mujer con mujer, mujer con hombre, hombre con mujer y a la inversa, <risa> ustedes me entienden todo depende de quién esté alquilando sus gustos personales entonces asegúrense de ustedes estar dentro de esos parámetros eh, normalmente solo suelen publicar, solo habitaciones para chicas, solo habitaciones para chicos o no importa el sexo de la persona porque hay chicas que no les importa vivir con hombres y viceversa, entonces, eh, bueno, eso por un lado. Eh, ¿Qué más les podría decir? Normalmente, esto es súper, súper, súper, súper importante, el tema del dinero, vamos a hablar de lo que más nos gusta, el dinero para estar cuentas claras, ajá, acá se suele, ojo pelado, pelado, pelado, pelado con esto, el dinero se suele, eh, suponte, el alquiler de la habitación cuesta 400 euros mensuales. Las personas suelen pedir entre dos o tres meses de alquiler. Esto varía según el gusto de cada quien. Puede ser un mes, pero lo normal son tres o dos meses de alquiler. ¿Qué pasa? Por favor, yo les sugiero que hagan contrato, ok? O sea, así sea una habitación hagan contrato así sea algo por escrito entre los dos que la persona te haga su contrato eh, te dé su house by su, su identificación y lo pegas al contrato te lo firme y, y tú también lo vas a hacer para esa persona seguramente la persona va a querer que tú le firmes un contrato eh, porque lean bien el cómo quedaron en el contrato y acuérdenlo bien hay un punto que muchas personas no toman en cuenta y traen muchos problemas a la hora de irse a ese apartamento es el tema del depósito. Austria normalmente tiene una ley eh, que suelen aplicarla mucho en el tema de vivienda tanto habitaciones como apartamentos en el que especifican que si tú te mudas a vivir a un lugar debes avisar por lo menos tres meses antes de irte que te vas para que te puedan devolver el 100% de tu eh, depósito y no te hagan pagar más cosas y eso entonces no es eso me pasó con una persona que un día me dijo, por ejemplo ya sé dónde estoy viviendo, me tenía que ir el mes siguiente y estaba muy molesta la persona y me dijo y los muy pasados eh, se agarraron el depósito y no es que sean pasados, es que la ley en Austria es así son tres meses, no, o sea imagínense, póngase usted en el zapato de quien te está alquilando que cuenta con que tú vas a pagar a fin de mes y un día dices chao te vas y no te de, de, de, y, y la persona tiene que pagar todo un alquiler completo después que tú usaste un mes entero luz agua internet todo no es justo entonces en ese punto eh, tómenlo en cuenta son tres meses o dos meses lo que la persona quiera de depósito y cuando te vas tienes que avisar tres meses antes esto depende del contrato la persona puede que te diga no me avises solo vete ya o dos meses o un mes pero en términos generales si no te dicen nada ya tú sabes que son tres meses pero si no te dicen nada mejor pregúntalo antes de contratar el lugar otra cosa muy importante es eh, pienso yo para mí es ver con quién vas a vivir qué tipo de vida tiene la persona, esto tampoco lo solemos tomar mucho en cuenta pero convivir con una persona que por ejemplo es bastante fiestera y tú eres mucho más tranquilo y quieres descansar, también he visto situaciones en este tipo de cosas y te sugiero que también tú evalúes a la persona con quien te vas a mudar, hagas una investigación un poco de quién es la persona para que tú tomes tu decisión. Yo sé que buscar habitación es muy difícil y más cuando vienes desde otro país eh, porque uno quiere conseguir ya para estar tranquilo Pero créanme que si, o sea, si lo hacen con tiempo, si planifican para venir a Austria con tiempo Esto les va a ahorrar muchos disgustos Por eso les estoy haciendo este video, para que usted esté claro con todos estos temas ¿Cuánto cuestan las habitaciones en Austria? Una habitación depende de la zona Bueno, no de la zona, sino del lugar, mejor dicho Porque o sea, el apartamento, de si es nuevo hay algo que se llama Altbau Bonum que son eh, apartamentos viejos, edificios viejos o Neue no Bau Bonum, son edificios más nuevos construidos en los últimos 10, 20 años eh, porque Austria tiene muchos edificios antiguos sin embargo son hermosos o sea, si es un Altbau Bonum no crean que habido un edificio todo roto y eso no hay Altbau Bonum que son muy bonitos eh, bueno, en su mayoría y de verdad que vale la pena vivir Que yo te recomiendo Voy a tratar de buscar las, eh, un ejemplo Y se los pongo por aquí Es que veas el tipo de ventana Esto es muy loco lo que les voy a decir Pero es muy importante Que veas el tipo de ventanas De los apartamentos donde vas a vivir Esto nunca lo iba a escuchar En un, en un video definitivamente Pero es importante Porque las ventanas antiguas Ay me asusté De un vecino eh, las ventanas antiguas les voy a poner una foto si tú te alquilas a un apartamento con ventanas antiguas lo que va a suceder es que en invierno te vas a congelar vas a tener que pagar más gas para tener calefacción por ende va a ser más caro vivir en ese apartamento a la larga porque vas a estar pagando más por gas eh, por calefacción y por agua bien caliente eh, para bañarte entonces yo te sugiero siempre que te mudes a un lugar que tenga ventanas insoladas que tenga ventanas nuevas no tiene nada que ver el edificio, si es alpado Bonum, viejo, eh, es posible también que lo hayan remodelado por dentro y las ventanas sean nuevas. Vean eso en las fotos que ponen las personas del lugar para que vean si quieren ir a visitar o no. Por lo menos en mi caso, yo ahorita que estuve buscando apartamentos, yo cada vez que veía esas, esas ventanas en la foto, por más hermoso que fuese el lugar, no visitaba, no, no invertía tiempo en, en verlo porque sabía que no lo iba a alquilar. Porque adentro, o sea, entra todo el aire por el medio de las ventanas Y en invierno con menos uno, con cero, de verdad que te congela Entonces no vale la pena eh, Bueno chicos, yo creo que ya les he explicado bastante <coughs> sobre el tema de las habitaciones Yo creo que, voy a ver un momentito, sí, 11 minutos este video, más de 11 minutos yo mejor Ahora voy a hacer la segunda parte, que es la continuación de esto, eh, sobre las viviendas, pero de apartamentos, alquilar apartamentos aquí en Austria, ¿ok? Eh, si ustedes tienen alguna pregunta extra, déjenmelo por aquí abajo y yo se las voy a responder aquí mismo en el YouTube channel. También pueden escribirme en el Instagram, no el mío personal, que es Jessely, sino en Yese en Austria, porque ahí estoy montando todo sobre la vida aquí en Austria, entonces así... Ah, es mejor que estemos en el canal correcto. Eh, espero que estos tips les hayan servido. Si ahora quieren saber sobre la vivienda, apartamento como tal, eh, vayan al próximo video. Así que bueno, vamos a seguir.